Este video es únicamente para repasar lo que ya sabes de fracciones. Recuerda que una fracción representa el número de partes que tomamos de una unidad que está dividida en partes iguales. Es importante que recuerdes que las partes son iguales. Se representa por dos números separados por una línea que se llama línea de fracción. Las fracciones se componen de dos partes. El numerador, que es la cantidad de partes que tomo, y el denominador, que es en cuánto está dividida la fracción. ¿Crees poder hacerlo tú? Ayúdame a contar. Una, dos, tres, cuatro, cinco partes. Cinco partes. Y están coloreadas 1, 2, 3, 4. Quiere decir que tengo cuatro quintos. Bien. Ok, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Está dividida en 12 y están coloreadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quiere decir que son ocho doceavos. Ahora ya sabes que una fracción se compone de numerador y denominador. No te olvides de practicar.